Una opción bastante común que debieran realizar los contribuyentes dentro del sistema y que no está documentada lamentablemente por alguna razón que no se había hecho hasta ahora es la de poder ingresar documentos manuales o en el fondo documentos no electrónicos ya, al sistema. Básicamente para que estos ingresen como documentos recibidos y posteriormente al eh, libro de compra. Ya, entonces vamos a ver cómo hacer estos casos y qué opciones tenemos por el momento. Entonces para esto debemos ir a documentos recibidos y dentro de documentos recibidos tenemos acá la opción de agregar documentos recibidos y acá como pueden ver ya vamos a tener que ingresar los datos del documento entonces vamos a vamos a ingresar los datos de un receptor me emite una factura exenta por un perdón factura 32 porque recuerden que estamos ingresando un documento que es en papel el monto exento son 100.000 no hay neto y no hay igualmente y con eso simplemente podemos guardar y vamos a ver que ya tenemos ingresado como 4 de eh, agosto en este caso porque no cambia la fecha el documento obviamente podemos editarlo podemos cambiarlo y ahora que lo estamos editando también nos da la opción de poder eliminar incluso este documento ¿Qué otra opción hay acá? Bueno, aparte de eso, obviamente podemos ingresar los datos como el IVA, podemos modificar el periodo en el que queremos que se registre esta compra, suponiendo, por ejemplo, que estamos registrando la compra de manera atrasada y la queremos registrar en otro periodo, tenemos, y tenemos otras opciones eh, más que ya son del libro, que tienen que ver con si declaramos el IVA como no recuperable, y si hay impuestos adicionales, etc. Ya... Bueno, esa es la forma de ingresar un documento recibido de manera manual. Es bastante simple, pero por alguna razón esto no estaba documentado, así que aprovechamos de hacer el video ahora. Bien. Eso, que esté muy bien.